Sean bienvenidos una vez más a su café en Gambus. Soy Abril Rodríguez, otra vez. Hola. No andábamos muertos, andábamos de parranda. Sí. Pero ya decidimos regresar, ya nos jalaron las orejas y aquí estamos de nuevo. Marijó, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Gracias, Abril. ¿Y tú? También muy bien. Hoy estamos aquí en Catedral, hermosa Catedral. Siempre nos encanta venir a Catedral. Somos muy felices en todos lados, pero Catedral tiene como mis sentimiento así. Sí, es algo muy profundo. Algo que te llama. Exactamente. Y ahora les vamos a confesar por qué estamos aquí. Estamos aquí porque el Museo de Arte Sacro ya prepara su reapertura. Espera, ¿el Daniel. Museo de Arte Sacro? Exactamente, esa es la otra noticia. Esta señorita que ven aquí no sabía que existía un Museo de Arte Sacro. Me reclamo culpable, perdón. Pero juntos vamos a llevarla a que conozca el Museo de Arte Sacro. Muy bien, acompáñenos. Así, vamos. Precisamente por eso que ¿por qué no? ¿Saben ¿Saben qué? ¿Saben qué? ¿Saben qué? qué? ¿Saben qué? extraña. qué? qué? ¿Saben qué? que... ¿Sabes lo que ¿Saben qué? ¿Saben de qué? qué? no, me sale <risa> ¿Qué les parecería que les llevamos el reloj a su casa? No, pero esto no es ahorita. ¿no? No. Bien, llegamos al Museo de Arte Sacro de la Ciudad de León. Gabriel, por favor, ¿podrías? Claro que sí, voy a tener el honor de tocar la puerta. Ya llegamos al museo donde yo no sabía. Muy bien. Hola, hola, ¿cómo están? Bien. Pues, gracias. Gracias, gracias Estamos, ¿estamos aquí en el Museo de Arte Sacro ¿Quién Hola, ¿qué tal? A ver, Hola, ¿qué tal? Yo me llamo Luis. Luis. ¿Cómo ¿Cómo Hola, ¿qué oh. tal? Yo me llamo Beatriz. Beatriz. Bueno, aquí es el Museo de Artesaco y además que tenemos una sorpresa, nos van a permitir darnos un pequeño paseo por las instalaciones que ya se están renovando para la siguiente reapertura. ¿verdad? Exactamente. Sí. ¿Dónde está cerrado al público. ¿Dónde encontramos el Museo de Artesaco? ¿En qué dirección? Es calle Hidalgo, número 202, a un costado de la Catedral. Muy bien, para que no lo aprendamos. Sí, y de y nos visite. Sí. Cuando ya lo reabramos. Cuando lo no pague como a mí. Continuamos. Encuentren algo diferente. Perfecto, muy bien. Bueno, pues a mí me gustaría sí. mucho que a, a todos nuestros seguidores, si nos puedes dar una propuesta, de tu semana, pueden encontrar y me gustan desagradando. Platícanos un poquito en qué es... sala sí. nos tu Bueno, justamente estamos ubicados en, ahorita en la sala que conmemora sí. la visita del Papa Benedicto XVI a nuestra ciudad. Y este es una, bueno, podemos ver eh, objetos utilizaron en su visita este, durante todo el recorrido que tuvo en nuestra ciudad. Bueno, entonces, a todos los seguidores del Seminario W, estén atentos al pendiente de todas las noticias que puedan venir de aquí de del Museo de para la próxima reapertura y los invitamos a que se queden con nosotros, denle like al video, compártanlo con sus amigos Que tiene este, en la biblioteca. Hay otros en las otras ciudades, pero no sé exactamente cuántos tienen las bibliotecas aquí en México, pero en León es la única de como de que tiene biblioteca. Aproximadamente cuántas piezas hay aquí para ti, una nueva El acervo es de más de 400 piezas. Ok, ¿las tienen repartidas por temáticas? Son por temas. ¿Cuáles la son la, los temas? La primera sala, eh, bueno, ahorita va a haber un... Pero como estaba antes, la primera sala era de puros textiles. Ahí hay ornamentos sacerdotales. En la siguiente sala estaban los gobelinos. En la siguiente sala tenemos pinturas muy emblemáticas aquí de la ciudad de León. La, tercera, la cuarta es la sala mariana, después sigue la de Homo, Después sigue Andalucía Gobierno. Ya de los dos pasados aquí están los ilumines adelantito. Les digo porque pues, por acá está y luego está el libro sin inglés que este fue donado por el señor Roberto Placencia de su más un gran benefactor de la cultura y promotor también de la cultura. Después sigue la sala de los obispos. Esta sala en la estamos aquí tenemos a la Virgen del Carmen, tenemos a la Virgen del Refugio. Si fíjate también tenemos varias Virgenes. A excepción de esta, y es donde dejar que lo dejes hacer en Es una aventura muy diferente a la que tenemos alrededor de las salas. Y las últimas dos son las salas de las los de andan en 16. En su visita que nos hizo en marzo de 2012. ¿Cuánto tiempo aproximadamente una persona puede recorrer el museo? Depende del tiempo que caiga vida. Por ejemplo, una visita guiada, no solo puede durar como 45 ¿Sí? no, minutos. Pero si sí ella empieza a participar con nosotros, a invitar a. Si no lleva mucho tiempo que me dice es que la gente no se minutos porque tengo que estar instalado, tengo que estar instalado, entonces tengo que corre para con la gente y entren ya en la labor de a la gente. Si a a ¿Qué, ¿Qué mensaje cuando hablamos por el teléfono para el tema del reportaje y de hacer el café que nos invitaste en el Ah, claro que sí. Nos decías que queremos invitar a las personas, sí, no decir sí, que les pues, digas a las personas para que vengan a en los cerrado y todo lo que es la pandemia ya mi compañero me lo comentó y entonces ya cuando me dijeron se va a reunir otra vez no pues me devolvió el corazón dije otra vez regresamos a casa regresamos por lo que me gusta entonces ya estamos muy emocionados estamos con todo lo que es un mantenimiento total si ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ahora No el viernes, a por el espacio, por la, la revista y por, y por el café, evidentemente. Ah, ya lo saben, que les está dando el programa de like. Compartan, continuamos. Y aquí nos esperamos. Continuamos, amigos de con un café en y nos encontramos en un lugar para mí. Vete dentro de lo que ha comentado esta okay. sí un sí. lugar este, para mí demasiado, demasiado agradable un éxtasis, eh, para mí en lo personal eh, que es, en lo que ella nos comentaba hace rato, en una biblioteca con la que cuenta este museo de Sí, es maravilloso, es emblemático, es hermoso, subir aquí y respirar y dices, no si estos libros de tantas cosas, no nos diría, ¿no? Del autor, de todo lo que vio el autor, en todo lo que estuvo escribiendo, todo lo que nos dice. Eso es lo hermoso de una biblioteca, todo lo que puedes aprender. Y lo hermoso es que aquí tenemos esta biblioteca. Todavía no está inaugurada, esta se les da bien, bien, no está abierta al público. Próximamente ya va a estar abierta al público. Nosotros le vamos informando para cuándo, para que venga y nos visite. Y ya les vamos a decir, ¿cuáles van a ver la forma en que van a poder estar utilizando estos libros? O cómo van a poder obtener la información de los libros. Así es, como siempre el café, contiéndola. Y ahora estamos en una parte, pues ahora sí que muy privilegiada. ¿Cuántos libros aproximadamente tienen aquí? Como 15.000 libros. Wow. Como Como 15.000 libros qué? son los que conforman esa biblioteca. Antes no en una partecita de la biblioteca. Ok. ¿Más o menos Juan, de qué temas estás dando libros? La mayoría son religiosos. Ok. Sí, hay otros que sí son este, como de política, o sea, tenemos diferentes, pero lo más emblemático, regla. Ok, muy bien, pues la verdad es que agradecemos que nos hayas podido permitir pasar a este espacio, que es un espacio para mí que resulta demasiado agradable porque los tienen bien conservados, bien limpios, y de hecho, yo me voy a plagiar la idea de los modelos de los estándares. Ah, me muy padre, en casa. Sí. sí. Eh, ¿Nos podrían decir, por favor, eh, cuándo aproximadamente se abre la esta vez No o sabemos todavía. Depende de todo lo que se las personas, es que los albañiles el carpintero el que viene lantel y todas las cosas. Uh -huh. Entonces, en cuanto las acomoden y tengan todo listo, entonces lo vamos a atrever. Pero les invitamos a otro café para que vengan y damos la nueva fecha. ¿sí? ¿Qué les parece? Ya les digo, venga, vengan. Es muy rica, entonces ya desayunamos, nos ponemos a hacer el programa tranquilamente para que la gente ya sepa cuándo vamos a empezar. esta biblioteca siempre sí, me gustaría resaltar antes de que terminemos que se inicia nuestra restauración en el 2015. Por eso nos encuentran hacer delitos porque ya ha habido un trabajo por empresas especializadas para hacer todo ese tipo de trabajos. Okay. Sí, todo esto, lo que se ha hecho, es gracias a Monseñor Fidel Lefran Lara, Director General de este Museo. Ok, bueno, ya le tiene pues, más que buscarle más quesadillas, ¿qué podemos pedir? A ver, ok, ¿Y a ver, ya, es todo tiempo. Tiempo. ya y todo dando tiempo, y te felicito la cinta, Laura. No, entonces ya está la cinta aquí, hecha para la tercera temporada, la visita al museo ya abierto, y también para que nos den más detalles, sobre todo para las personas que se dedican al estudio, a la academia, de cómo se va a poder consultar más adelante, primeramente ellos, estos volúmenes que la verdad están impresionantes, que tratan temas muy interesantes y que la verdad, pues, van a hacer mucho bien para la cultura de, de nuestro tiempo. Exacto. Quiero saber que si les está gustando el programa, denle like, compártalo, regálamos estrellas y después les diremos si las quesadillas están o no buenas. Están chingadas. Y el museo está bien, <ríe> pero aquí los esperamos. <risa> y está emocionante. A ver, cuéntanos, por ejemplo, ¿por qué estos cuadros están en inglés? Este, bueno, primero que nada tendríamos que entender que este es un diacrosis inglés, que fue una donación al museo y que como podemos ver, eh, todas las escenas del diacrosis este, están al estilo eh, gótico, el estilo inglés de siglos pasados. O sea, podemos ver un poco de la historia de ese, de ese momento a través de estos cuadros. Hermoso. ¿Y de qué otro tipo de piezas ten, tenemos en este museo? Tenemos piezas desde pintura en lámina, este, en bastidores, tenemos eh, sobre tela, tenemos esculturas de media talla, de talla en madera, y tenemos gran variedad. Este, ojalá que tengan la oportunidad de venir para que puedan ver y apreciar. Eh, parte del crucis y parte de más piezas que tenemos y mostrarles parte de la historia local e incluso imágenes internacionales y obras de arte que ¿Internacionales? Es interesante, a veces andamos buscando fuera de cosas de, de arte para nosotros y aquí mismo las podemos Imagínate. tener. ¿De qué otros lugares podríamos decir Claro, tenemos desde Checoslovaquia, este tenemos inglés, este, obras inglesas y gran variedad tenemos desde artistas locales como bueno en fin tendrían que venir para para que puedan apreciarlos vale la pena y dense la oportunidad de venir la verdad que sí, si quieren descubrir toda esta hermosura que guarda el museo del arte sacro dense la oportunidad de venir como mis. está sí, sí. muy bello saludos a todos y continuamos y denle like a la próxima. Ah, sí, like y compartan Continuamos amigos de Nunca Pengaudos y nos encontramos frente a una imagen de tu santo patrono San José. ¿Qué santo es San José? Bueno, San José, Ay, primero es el padre Antiguo de Jesús en la tierra. Segundo, es un hombre muy justo. Es Castro, fue Castro, el Castro eh, amoroso de la Virgen María y de la voluntad de Dios, porque si sabemos su historia. Híjole, los hombres que, bueno, que conocemos es este difícil, ¿no? Llegar pero siempre, siempre amoroso de Dios, muy paciente con mucha fortaleza. Bien, como bien dice Maricó, José es hablar de un santo de la iglesia que está dedicado a los padres de familia. Y en esta edición dedicamos a los padres de familia, para ustedes, para que la los tomamos en cuenta y que no solamente es el 10 de mayo, ¿no? también eh, la edición de este año de este junio está dedicado para ustedes. Y aquí un servidor es un artículo acerca precisamente de además de las palabras que dice Marijo, pues podemos decir que es casto, que es fiel, que es amoroso, que es acogedor, que es ser Entre otras muchas más que leen el documento que el Papa Francisco era ahora precisamente para dedicar este año al año de San José. Marijo, ¿qué puedes decir acerca de la materia? Oh, pues la maternidad, al igual que la maternidad, es no compartir nos regala, especialmente a los papás, que llevan una gran responsabilidad y un compromiso desde el día en que se une el matrimonio, ya que la figura paterna del pues, papá es muy importante para nosotros los hijos, ya que nos enseña fuerza, fortaleza, mucha confianza y depende de mucho sentir ese amor de, de nuestros papás hacia nosotros. ¿Qué vas ¿Qué a decir, papá, de mañana? Te amo muchísimo, eres el mejor papá de los no cuando no lo digas, si desde el mejor ¿no? ¿Sí? Gracias por darle este sí a Dios, gracias con mi mamá por habernos tenido y gracias porque siempre ha sido mi hija para mí. Así es, de la mañana, de la madre, y el, uno de los regalos que también les puede dar es esta edición de su semanario Gaudí. ¡Continuamos! los saludos. Vamos a mandar saludos a Miriam Salas, Marcos Tamales, Nati Godínez y María José Rá, quienes nos hicieron el lindo favor de comentarnos dentro de nuestras redes. Y también tenemos... Tenemos una invitación especial para que visiten el Instituto Roberto Montes de Oca, una escuela donde sus hijos podrán aprender con valores y formarse como líderes. Recuerden, su número de contacto es... El 477... 59 99 360. Instituto Roberto Montes de Oca, saber construir con valores. Y antes de pasar a la siguiente sección, vamos a dar el pase a la sección favorita de todos. Lo que Chuy dice. Lo que Chuy dice. Hola amigos de Un Café en Gaudí. pues al día de hoy me gustaría reseñar este libro de la Compañía de Jesús en León, es la historia del colegio de Nuestra Señora de los Dolores fundada por los padres jesuitas en nuestra ciudad, allá por los lejanos 1730. La historiadora Adriana Ortega Centeno es la investigadora, la escritora de este libro y es muy interesante que se presente primero, pues por el hecho del, del impacto que tuvo la Compañía de Jesús en León durante la colonia y posteriormente ya en épocas más recientes desde el siglo XIX y por el hecho de que la presentación de este libro marca el regreso a eventos presenciales en la Biblioteca Central del Estado y en el Museo de Arte e Historia. Eh, en su presentación la historiadora nos muestra eh, una investigación muy acuciosa Viene de fuentes, sobre todo, de la Biblioteca Nacional de Chile y de otras fuentes coloniales. Y lo interesante de este libro es que de manera muy prolija, muy exhaustiva, eh, muestra inventarios, muestra la manera en que vivían los jesuitas, en que se mantenían, en que sostenían el colegio y nos da a entender el impacto enorme que tuvo, eh, no solo para la educación de nuestros jóvenes en aquel entonces, de los jóvenes de la ciudad de León, de la sociedad, sino para algo mucho más importante y de trascendencia para nuestra diócesis, sí. para el inicio de la de, de difusión de la devoción de Nuestra Madre Santísima de la Luz. En este colegio, en uno de sus altares laterales, por muchos años, tuvo eh, su hogar, su cobijo, en la imagen de Nuestra Madre Santísima de la Luz que eh, pues también vale la pena recordar, el próximo año cumple 300 años de haber sido pintada y en 1732 llegó a León, así que para 2032 también cumpliremos tres siglos de que vino a asentar su hogar aquí. Entonces este libro vale la pena tenerlo, lo edita Ediciones La Rana, lo pueden encontrar en la Biblioteca Central del Estado y en las librerías públicas. Eso es todo esta semana en Lo Que Chuy Dice, continuamos. Lo Que Chuy Dice Y para continuar con nuestra celebración del Día del Padre, les traemos una dinámica, ¿cuál es la foto? La dinámica se llama la foto más padre con tu padre. La foto más padre con tu padre. Así es, y ahora mismo sí les vamos a explicar... ¿Cómo ganar un regalo sorpresa de, de nuestros manifestores especiales? La librería. Sí, sí. Tiene Exactamente. Tienen que mandarnos una foto con su papá o con sus hijos a la página de Facebook del Semanario Gaudi. De Recuerde, foto con tu papi y tú a Facebook, Facebook. Semanario Gaudi. Exactamente, pero no es todo. También tienen que compartir la página de hoy y darle sí. like a la página. Sí. La foto que va a ganar es la que tenga más reacciones, más likes, más. más me encanta, mi corazón, me mi Muy bien. Exactamente. Todas las reacciones cuentan. ¿Sí? Entonces, y el ganador, que se va a ser accededor, nuevamente de un regalo de sorpresa de la librería. ¡Se ve! Va a darse a conocer en el programa de nuestros compañeros de Díaz Martínez y Francisco Macías, el break. El viernes el 25 de diciembre. Exactamente. Y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales además de descargar el seminario digital a través de www.dipatrion.org pero mejor, por favor recuérdenos dónde estamos en redes sociales nuestras redes, facebook, instagram, twitter y ahora con spotify también ya tenemos nuestro podcast para que puedas disfrutar este programa a través de spotify en un café con Gaudio. así es y también denle like y activen la campanita de notificaciones en nuestro canal de youtube de Seminario Gaudio. Y ahora sí, nos despedimos. Recuerden darle like al video, compartir con sus amigos y donarnos este video. Sí, porque eso es muy importante para continuar con esta labor de guardería. Desde aquí nos despedimos con nuestra hermosa Madre Santísima de la Luz y nos vemos la semana que viene en un café. con.